Dicho, dicho, dicen los que sé, dicen los que sé, pa' que quede claro, pa' que quede claro negro, pa' que quede claro, han negrado parte 3. G. Me presento soy que se te el meto más A mi flow está la nube, te mira de mirada, la terraza. En esto le meto duro, la matanza todavía no soy show, tampoco come en plaza Si te pillo por la calle no me dura ni un round Tengo reproducciones pero no te ranqueado Tu jeba tan mojada todavía no la ha tocado Está sonando lo mejor del underground En cosas de app tengo invertido un palo Comenzó a rapear y le gano por afanos Por más que ponga el pie el en el instrumento humano Lo tengo corriendo como si fueran un galgo Paso fuera la lado, fuck los enemies y busco en los archivos, sabe que estamos clean Estuve por ley, fumo pa' tu toma ha nacido en el cadenas en el VIP Lo tengo al barman sirviendo la mesa Conocen mi flow, saben de mi destreza. Facto discografía, dinero no me interesa Hola hoy en la noche, luchando con demonios No fue lo único que saben es brindarle odio Sigo metido en esto, aunque yo no llego al podio Lo hago por amor al arte en claro, aunque es obvio Sonando la voz en el voy piso a fondo de fita muy clean, para que polo Dice lo que acepta, ustedes son remochos Si Y están el fantameo como el mar y mucho. Son las 3 de la mañana con una gata fina Pasadas las 5 tu flecha siendo fila lo mejor de grande gran futuro de argentina.